Hola, en este video tutorial vamos a continuar con estadística descriptiva, en este caso con las medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Si recordamos cuando hablábamos de la media, decíamos que era un valor que resumía a todos los demás de mi observación, pero, ¿cómo saber si ese dato estaba representando bien a todos y cada uno de los valores de nuestra observación? Bueno, pues decíamos que había casos en los que esos valores podían ser muy extremos y la media no los representaba bien. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es calcular la dispersión que han tenido esos valores. Para ello vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos dos grupos de alumnos que tienen la misma media en una nota de un examen, que sea un 6%. Como podemos observar en el gráfico, las notas en el grupo 1 se alejan poco de la media, que son 6, las notas han sido 7 y 5, se alejan poco de la media de 6. Sin embargo, en el grupo 2 se alejan bastante más, una ha sido un 2, otra ha sido un 1, otra ha sido un 10, un 9 y un 8. Es decir, todos valores muy alejados de la media 6. ¿Cómo podemos nosotros calcular si esta media es representativa o no? Pues bien, para ello lo primero que vamos a calcular es lo que cada uno de nuestros valores de la observación se aleja de la media. En el caso que habíamos visto en el segundo grupo, lo que vamos a hacer es ver cada uno de los valores y la distancia que hay con la media. En este caso, si observamos el valor 2 y le restamos la media que es 6, obtenemos menos 4. Si vemos nuestro valor que es 10 y le restamos 6 que es la media, obtenemos 4. Nuestro valor de media, eh, perdón, nuestro valor de 9 le restamos la media 6, tenemos 3. Nuestro valor 1 le restamos la media 6, tenemos menos 5. Y nuestro valor 8 le restamos la media 6 y obtenemos 2. Si nosotros sumásemos toda esta dispersión, es decir, lo que los valores se alejan de la media, nos va a dar todo siempre 0. ¿Y por qué? porque siempre lo que los valores se alejan por la parte superior, por arriba, en este caso 4 más 3 más 2 nos va a dar 9, va a ser igual a lo que los valores se alejan por abajo, menos 4 más menos 5 me va a dar menos 9, luego si sumo 9 más menos 9 me va a dar siempre 0, porque por definición la media, pues es eso, el valor medio, ¿Qué podemos hacer para evitar este problema pues lo que podemos hacer es elevar las diferencias al cuadrado antes de sumarlas por si el número es negativo va a pasar a ser positivo en este caso pues si las diferencias las elevamos al cuadrado las negativas menos por menos va a ser más pues se van a quedar en positivo pero de nuevo volvemos a tener un problema y es que si sumamos todas las diferencias al cuadrado si tenemos una distribución en los que hay muchísimos valores, aunque se alejen muy poquito, pueden sumar más que otra distribución en que los valores se alejen muchísimo, si ese número de valores es muy pequeñito. Esto es un poco lo que hacía Ford al vender sus coches. Él prefería ganar muy poquito en cada venta de coche, pero vender muchísimos coches, antes que vender muy pocos coches, aunque ganase bastante en cada una de esas ventas, porque al final el cómputo total al sumar muchísimos más pequeños obtenía un mayor beneficio. Luego la suma de muchos pequeños pueden acabar siendo mayor que la suma de unos pocos, aunque sean más grandes. Para evitar esto lo que hacemos es dividir el cálculo anterior que teníamos entre el número total de valores que tiene nuestra muestra y así lo tendríamos en términos relativos. Eh, en este caso, el inconveniente que tiene la varianza es que la hemos elevado al cuadrado y esto lo que hace es que las unidades en las que estemos midiendo se eleven también al cuadrado. Es decir, si estamos midiendo altura que tengan los alumnos, su altura va a venir expresada en centímetros cuadrados. Eh, hay que tener en cuenta también que al estar elevado al cuadrado siempre el, el valor de la varianza va a ser un valor positivo y que va a ser más grande cuanto mayor sea aquella eh, característica que estoy midiendo. Otras fórmulas que tengo para calcular la varianza sería dividir el lugar entre n, que es el número de observaciones que tengo, dividir entre n menos 1. ¿Y esto por qué lo hago? Pues normalmente lo hacemos cuando trabajamos con muestras en lugar de población. Para intentar reducir un poco ese error que cometo al estar observando unos datos que son representativos de un total, como es la muestra. Otra de las fórmulas que puedo utilizar es eh, la que vemos a continuación, que se elevará al cuadrado primero el valor de mi observación, multiplicarlo por su frecuencia o el número de veces que aparece, dividirlo por el total de datos que tengo y después restarle la media al cuadrado. Esto lo que hace es facilitar los cálculos si tuviera que realizarlos a mano y evitar un poco el error de redondeo con decimales que tendría si aplicamos las fórmulas anteriores en nuestro caso no vamos a tener demasiado problema porque vamos a hacer los cálculos con excel pero bueno para que lo conozcáis también eh, hemos dicho que el problema que presenta la varianza es que las unidades están al cuadrado luego para evitarlo lo que podemos hacer es calcular la raíz cuadrada y con eso lo que haríamos es calcular la desviación típica de eh, los valores de mi observación en este caso, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto, la fórmula de la varianza le haríamos la raíz cuadrada. Con esto ya tendríamos las unidades normales, entre comillas, que correspondería a nuestra observación. Es decir, si estamos midiendo altura, las unidades que nos ofrece la desviación típica serían centímetros, por ejemplo. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a ver que si nosotros dividimos eh, la desviación típica entre la media en términos absolutos, lo que conseguimos es, si en el numerador tenemos, por ejemplo, centímetros al medir la altura y en el denominador volvemos a tener centímetros, una unidad de centímetros con centímetros se me va y lo que tengo es una medida adimensional, es decir, sin unidades ¿Qué me permite esto? Pues esto lo que me permite es que pueda comparar muestras distintas, aunque estén en unidades diferentes. Por ejemplo, pensemos que yo en una clase mido a los alumnos su altura y su peso. Pues esta unidad me permitiría comparar la dispersión que hay en la altura y la dispersión que hay en la altura. En el peso, es decir, me permitirá saber cuál de las dos medias es más representativa. Siempre va a ser un valor positivo puesto que la desviación típica partíamos de un valor positivo y lo dividimos por la media en términos absolutos, lo que significa es que también es eh, positivo, entonces positivo entre positivo pues siempre va a dar positivo. Me encantaría Mangal. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Pues tengo que tener en cuenta para hallar la dispersión ¿Cuál va a ser el coeficiente de variación? Si el coeficiente de variación es inferior o igual a 0,3, podré decir que mi muestra es homogénea, es decir, que los datos están bastante juntitos, por decirlo de alguna manera, y por tanto mi media va a ser representativa de todos los valores de mi observación. Si el coeficiente de variación está entre 0,3 y 0,6, nuestra muestra va a empezar a tener cierta heterogeneidad, y mi media va a ir perdiendo representatividad, mientras que si el coeficiente de variación es mayor o igual a 0,6 ya podemos afirmar que nuestra muestra es heterogénea y que nuestra media es un valor que no está representando excesivamente bien el resto de los valores de mi muestra, por lo tanto no va a ser muy representativa. Y con esto habríamos visto ya lo que son eh, las medidas de dispersión. Espero que os haya resultado útil.